Soy Isabel y vamos a ver en esta unidad cómo hacemos búsquedas simple y avanzada en nuestra base de datos de Zotero y cómo importamos y creamos marcas en nuestra base de datos. En primer lugar, como hemos importado referencias a la base de datos, ya tenemos marcas automáticas de esas referencias que hayamos importado de bases de datos o catálogos que estarían catalogadas y tendrían ya descriptores, las tendremos debajo de las carpetas en la columna de la izquierda. Nos va a permitir Zotero también hacer filtros con esas, con esas marcas, buscar una determinada marca y que nos, que nos recupere las referencias que tienen esa determinada marca. También nos va a permitir Zotero crear, añadir marcas nuevas, personalizadas a una determinada referencia. Veamos cómo sería. Estamos en la, en la colección principal, en mi biblioteca, y aquí tenemos todas las marcas debajo de las carpetas. Si nos ponemos en una determinada carpeta, tendremos las marcas que tienen las referencias que están en esa carpeta. Podemos borrar una marca, cambiarla de nombre o asignarle un color. Podemos también arrastrar, si queremos añadir una determinada marca, una referencia o varias arrastrar estas mm, referencias a esa determinada marca y se nos acaba de añadir a esta referencia, podía haberla hecho con varias, con, añade, señalando tres o cuatro referencias, con control, le añadiría esta referencia a las, esta marca a las referencias Veamos ahora cómo buscar en nuestra base de datos. Podemos buscar palabras para localizar referencias en una caja que sería la búsqueda simple, podemos también realizar la búsqueda avanzada, podemos guardar una búsqueda y hacer otro, otros tipos de búsqueda. aquí podríamos buscar una determinada palabra en, en, en la caja y nos localizaría las referencias que tuvieran, que tuvieran esta palabra bien contenida en el título o bien en todo. También tenemos la búsqueda avanzada, que es esta lupa en la que podemos buscar con los operadores eh, booleanos y o eh, nos aparece este menos y este más aquí. Podemos decir un ejemplo que nos busque la palabra greco que esté contenida en el título y que tenga la marca pintura pues nos ha, lo, ha localizado las referencias que tienen que, está, que tienen la palabra greco en el título y que además tienen esa marca pintura puedo guardar esta búsqueda me va a decir que le dé un nombre Y esta búsqueda, u otras o todas las que haya hecho, las tendré debajo de las referencias, que son estas que tienen una lupa. Recopintura. Y así me aparecería siempre la búsqueda que yo necesitase. También puedo buscar si una determinada referencia. Puedo buscarla en búsqueda biblioteca. Me va a ir a un catálogo colectivo de bibliotecas WorldCat para buscarme la referencia. Va a WorldCat a buscar esta referencia que es una referencia de un libro. También voy a buscar ahora un artículo... Y eh, me va a permitir todo todo esto. Ver en línea. Ha ido a la base de datos, es cielo, y aquí está ese artículo. Como está este artículo en este artículo yo no tengo aquí el PDF, pues por ejemplo, y aquí sí que está el PDF, podría bajármelo y adjuntarlo. Puedo también hacer una búsqueda cruzada, bueno, ver instantánea, pues ya, lo, ya está, sería esto, búsqueda cruzada, que también me va a sacar este cielo seguramente, y también puede hacer, le, puedo buscar esta misma referencia en Google Scholar. Bueno, por último, veamos cómo Zotero permite localizar duplicados en nuestra base de datos para borrarlos, para fusionarlos o ocultarlos. Botón derecho del ratón encima de mi biblioteca y me diría mostrar duplicados o también mostrar ítem unificados aquí abajo también voy a tener lo mismo ítem duplicados de toda la colección y también ítem sin archivar los que no están dentro de ninguna carpeta que podría si quiero ocultarlos o borrarlos